El pretérito y el imperfecto. Había una vez una chica que vivía en la ciudad. Ella era muy inteligente. Cada año, ella visitaba a sus abuelos en el campo. Un año, ella decidió ir a estudiar a España porque quería aprender más de la cultura y el idioma. Cuando llegó a España, se sorprendió porque no entendía mucho. Al principio, se sentía muy frustrada, pero su frustración le empujó a estudiar más. Al final del verano, se dio cuenta de lo mucho que ella había aprendido. Pretérito o imperfecto. ¿Cuándo usamos el pretérito y cuándo usamos el imperfecto? Usamos el pretérito para hablar de una acción completada en el pasado. Usamos el pretérito para hablar de una acción con comienzo y fin en el pasado, usamos el pretérito para hablar de un evento que interrumpe otro evento, también usamos el pretérito para narrar una serie de eventos. El imperfecto Usamos el imperfecto para hablar de acciones y eventos en el pasado habituales. Usamos el imperfecto para hablar de fechas, el tiempo, características, y también para describir una serie de eventos. Aquí tenemos un repaso de las formas del pretérito y el imperfecto. Para el pretérito, los verbos que terminan en AR, estas son las terminaciones que vamos a añadir. E, haste, o, amos, hasteis, aron, Y, iste, yo, imos, isteis, hieron. Para el imperfecto, los verbos. Para el imperfecto. Para el imperfecto, los verbos que terminan en ar, aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Y los que terminan en er, ia, ias, ia, íamos, iais, ian. Hay algunas palabras claves. Las palabras claves que indican el pretérito: ayer, anoche, esta mañana, esta tarde, esta noche, la semana pasada,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 si el verbo es pretérito o imperfecto y conjugarlo. El año pasado viajar a México. Pretérito o imperfecto. Pretérito. El año pasado viajé a México. Número 2. De joven él jugar al baloncesto. Pretérito o imperfecto. Imperfecto. De joven él jugaba al baloncesto. Pretérito o imperfecto. Yo estar viendo una película cuando sonar el teléfono. ¿Qué vamos a usar? ¿Pretérito o imperfecto? Los dos. Vamos a usar el imperfecto y el pretérito. Yo estaba viendo una película cuando sonó el teléfono. Aquí el imperfecto y aquí el pretérito porque esta es una acción que interrumpió lo que yo estaba haciendo. Cuatro. Pretérito o imperfecto. En el año 2000, Amaya tener 10 años. Pretérito o imperfecto. Imperfecto. En el año 2000, Amaya tenía 10 años pretérito o imperfecto cuando era joven mi abuela vivir en California pretérito o imperfecto imperfecto cuando era joven mi abuela vivía en California. Pretérito o imperfecto. Ayer nosotros ir a un partido de fútbol. Pretérito. Ayer nosotros fuimos a un partido de fútbol. Número siete. Pretérito o imperfecto. Ser las 12 de la noche cuando Juan llegar a casa. Pretérito o imperfecto. Los dos. Imperfecto y pretérito. Eran las 12 de la noche cuando Juan llegó a casa. Aquí hablamos de una hora y aquí una acción que interrumpió. Número 8. Pretérito o imperfecto. Anoche los estudiantes estudiaron para el examen de español. Pretérito. Anoche los estudiantes estudiaron para el examen de español.